Sí, me imagino que esto funcionaba, los cañones de esta manera tiempo de las películas Primero le pones la pólvora, después la bola, o sea el proyectil Uop. Y después con un, con un palo metías por acá para que se llegara hasta el fondo Y que hacía, prende Y es así iba. 1200 metros Hey ¿qué sepa familia bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en el Fuerte San Lorenzo ubicado en la provincia de Colón. ¿Y que es el Fuerte San Lorenzo? Donde se cuidaba la entrada de todas las personas que venían desde el Atlántico para atacar a la ciudad de Panamá. Y aquí mismo tenemos el río Chagres, fue donde vino el pirata Henry Morgan atacó. Atacó todos los que era estas áreas por acá Entró y mandó a más de 400 hombres por acá Porque claramente el fuerte San Lorenzo está en un arrecife grande Le puedo poner que son más como de 10, 15 metros de altura Él no podía atacar vía agua Así que él tuvo que mandar a sus hombres para que entraran por tierra Y así pudo atacar este fuerte Y no le pudo pasar nada a sus embarcaciones que venían desde allá Para poder entrar todo el río Chagres Y llegar a la provincia de Panamá O como se le llamaba Panamá la vieja Ahora, el río Chagres, de por sí nunca se llamó río Chagres Siempre tuvo diferentes nombres El primer nombre que se le pudo poner a este río fue en 1502 por Cristóbal Colón cuando vino a su cuarto viaje ¿Cómo le puso el nombre a este río? Bueno, él cuando pasó por aquí Vio que en los lados del río que había muchos lagartos Él le puso el nombre de río de los lagartos O sea que el primer nombre de este río es río de los lagartos El otro nombre que se le puso fue el río Chagres Chagres, no Chagres, Chagres Por honor al cacique que vivía en sus márgenes es decir, que había un cacique de acá que se llamaba Chagre y le pusieron Río Chagres. y ya después se pluralizó todo lo que era este área a Río Chagres y los indígenas que vivían aquí, Chagres, en honor a Chagre, el cacique que vive acá Mira, y aquí todavía en lo que es el fuerte salón, eso que eran los cañones que se utilizaron para cuidar todo lo que era Panamá. Y ahora lo que me acaban de decir los muchachos es que esto se llamaba la luneta. La luneta. Hay más como de 13, 15 cañones aquí posicionados. Vamos a decir que estaban posicionados de la manera como era antes, pero yo digo que no estaban en esta posición. Bueno, claro, hay algunos que claramente, por lo normal que son los estudios, arqueológicos es donde se posiciona yo digo que todavía esto puede funcionar o sea porque mira el material está rígido rígido hierro hierro puro mira aquí ya pueden ver cómo se posicionaba exactamente el cañón aquí eran las vigas que soportaban el cañón o sea imagínate que viene aquí pasa por abajo lo sostiene acá, y ahí está la otra entrada. Acá es donde ponían el soporte, este era el soporte del centro. Así que me imagino que ellos agarraban, subían disque entre 4 o 5. ¿Cuánto podían llegar las municiones de estos cañones? Podían llegar a más de 1.200 metros de distancia. O sea, aquí a uf, un kilómetro, 200 metros, o sea, imagínate. ¿Cuánta potencia tuvo que tener estos cañones? ¿Y cuánto tuvieron que disparar para que no pasara nada...? Acá el fuerte y que entraran por Chagres a la ciudad de Panamá. Ya sería bueno que uno te lo disque para ver cómo era eso, porque wow, sería muy impresionante. Yo digo que disparen uno, uno nada más. Uno, uno, uno Ahora entonces lo importante es que cuando tú vas por esa escalera donde están los manes trabajando Tú es un puente, o sea, que tú pasas por acá Esto parece un maze ¿no? eh, Decirlo en español es un laberinto O sea, tú entras por acá y te puedes perder acá adentro O sea, hay mucho, muchas entradas, salidas, entradas, salidas Que era los lugares donde la gente se, se escondía cuando había un ataque Porque pueden ver la fortificación del área, o sea esto podía cuidar cualquier ataque Pero para que sepan que la gente entraba A cuidarse Y ahora miren esto Ya ustedes pueden acordar Del video de Panamá la vieja La estructura es similar A la iglesia de la Merced O sea ladrillos, Vamos a decirlo ladrillos cemento Todo Se ha mantenido rígido Mira O sea Wow Estaba bien bien forzado O sea Aquí también uno podía ver Por el hueco Para <risa> ver qué es lo que la gente hacía Quién podía venir Quién no podía venir Aquí la cúpula se ha mantenido ahora si salimos por acá es igual un mirador o sea que esto tenía tres salidas allá están está los cañones acá normal para ver el área del río chagre y acá del lado norte es para ver todo lo que era el océano atlántico o como también se le puede llamar mar caribe Un importante es cómo se llama toda esta fortificación o sea, ustedes vieron que aquí se le ponía, le pusieron los cañones acá Bueno, esto se llama el Omavec ¿Y para qué funcionaba todo esto? Para que el enemigo cuando atacaba no se pudiera acercar más de la cuenta y así los gladiadores, los luchadores, los soldados Se colocaran de esta manera y pudieran atacar fácilmente al enemigo Entonces cuando tú atacabas aquí, tú te escondías, pues tú te ponías y disparabas O yo no sé cómo atacaban en esos tiempos, pero lograban que el enemigo no pudiera subir al fuerte Esto era como Call of Duty, señores, pero de una manera muy neoclásica Ahora desde aquí se baja todo esto, acuérdense de venir con buenos zapatos y no venir con zapatos que resbalan porque y aquí no hay baranda o sea que esto es, te caes agua, bueno, te apañan 4 o 5 árboles y agua de nuevo y cuidado que como este es el río de los lagartos te encontrarás un lagarto o como se le puede llamar aquí en Panamá, Juan así que vengan con buenos zapatos para poder hacer estas expediciones, estos conocimientos estos estudios de la historia de Panamá Como era la... La fortificación de esto es similar, todo es similar, literal, literal a Panamá la Vieja, Latrillo, cemento, piedra, mampostería, vamos a decirlo así, esto se llamaba la mampostería. Wow, ya ustedes se pueden dar cuenta que esto siempre va a ser igual porque todo fue en el mismo tiempo, la creación de Panamá la Vieja, la creación de Fuerte de San Lorenzo, nombre de Dios, todo va a tener el mismo estilo y todo esto lo que es el Fuerte de San Lorenzo, aparte de ser una fortaleza, también sirvió como prisiones del estado. Tú te imaginas tener Aquí con cuánta gente, mira, hay eco y todo. Y se puede entrar ahora. Tú te imaginas que yo estoy acá adentro y después, por hora y gracias, hay una puerta y Chup. cierre. Uf. Se acabó en los vídeos de King Chan. Aquí al final hay una puerta que los dirige a otro lado. Así que dan 100 likes, no 150 likes y entro a todo lo que son los túneles de aquí. Si me pierdo, me perdí, pero va a estar documentado. Así que dale like al video. Esto es el aljibe o el cisterna donde se guardaba las aguas de las primeras temporadas de lluvia. Ahorita mismo tiene mucha agua, o sea, tiene mucha agua guardada y puede ser que así era como era antes. O sea, llena, llena, llena, llena. Hay que tomar cuidado aquí. Porque el que caiga no hay algo que lo pueda agarrar Que puede decir, hey, sálvame Así que nos mantenemos por acá Ahora, para que sepan En el patio de armas, todo esto es el patio de armas Se encuentra esto Que es la casa del castellano Donde vivía el militar responsable De la defensa y del gobierno del castillo O sea, aquí era donde vivía el jefe De todo esto Bueno, le decía, muchachos vengan aquí Que tenemos que hacer una excursión Tenemos que cambiar de personal Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, todo lo que él decía se hacía, y esta era la casa del jefe de acá, y ahora, al lado de la casa del castellano que había acá, este es el cuartel de tropa era una casa de dos plantas, la primera que ustedes pueden ver aquí en la planta baja era una enfermería, y espacio para el alojamiento de los oficiales, y en la parte superior o el segundo piso alojamiento para los soldados aquí abajo eran los oficiales y arriba los soldados, ahora toda esta fortificación por quien fue hecha o construida o diseñada fue por Bautista Antonelli o también llamado Batista Antonelli y hay un dato que uno tiene que saber que no es confundir Juan Bautista Antonelli con Bautista Antonelli que Juan Bautista, sale hay muchos libros pero él no fue el que diseñó esto fue pues su hermano menor que vuelvo y repito cómo se llama, Bautista Antonelli que originalmente se llama Batista Antonelli él diseñó todo lo que eran las fortalezas españolas en América un dato importante aquí pues, aquí dejó su marca muchos, muchos años de vida tú te imaginas que yo dejo una obra que deje mi video de YouTube y en 400 años alguien va a decir y hey, mira, ve un video de King Chan que se llamaba Franklin Chan eso es algo que, que yo quisiera que se lograra así que dale like, suscríbete para que Mucha gente sigue viendo mis videos y queda para la historia. Y ahora sí, si ya para aclarar cómo fue el ataque más importante del fuerte, fue en 1671. Joseph Bradley, capitán del pirata Henry Morgan, atacó por tierra lo que fue el fuerte San Lorenzo. Ahora, cuando atacaron, se llevaron artillería del castillo. O sea, no se llevaron solo oro, también se llevaron todo lo que era artillería del castillo. Derribaron todas sus murallas, todas sus murallas la pudieron derribar y quemaron todos los edificios. Sus, estos piratas querían venir. Atacar todo, o sea, atacaron para la mala Vieja, atacaron Fuerte San Lorenzo, atacaron Nombre de Dios. ¿Y qué le pasó a los soldados? ¿Se le hubieran puesto más fuerte, más rudo? ¿Qué va? También un dato importante es que todo el Fuerte San Lorenzo fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1980, bajo la denominación de las fortificaciones de las costas del Caribe en Panamá, porque todo esto formaba el sistema defensivo de la antigua corona española. Y todo esto es un vivo ejemplo de la arquitectura militar en los siglos XVII y XVIII O sea, este es del siglo XVII y XVIII Estamos en el siglo XXI y están de pie Aprendan a hacer esto esto era construcciones Bueno, también la mano de obra hoy en día Hacerlo así, muy cara, eh Y si me que decir muchas gracias a todas las personas que le gustó mi video YouTube sobre el fuerte San Lorenzo O sea, todo esto tiene una historia Todo esto tiene un porqué de la vida Y estoy tratando de llevárselo a sus casas para que aprendan Para que conozcan un poco más Y así también les nazca venir a estos lugares Solo le pido a los que son... Los administradores De los lugares turísticos Que dejen volar los drones Para que la gente pueda Llevarse una mejor imagen De todas las cosas o sea, Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Así que espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Comenten Toquen la campanita Para que sigan viendo Los demás videos Que voy a estar haciendo También para que se den cuenta Que aunque no tengamos Todas las herramientas Que nos dejen Vamos a seguir haciendo contenido o sea, Aquí no nos dejamos Hasta que cuando no no no, no. Así que familia Les mando un abrazo Mucho amor Mucho cariño Respetense Para que lo respeten Y Próximo video